hola qué tal bueno primero pido disculpas de que el vivo iba a ser un poco más temprano y se me hizo un poquito tarde así que pido disculpas, espero que que lo sepan entender eh, espero que se escuche bien también porque tengo que estar con algo que me tire un poquito de frío porque hace mucho calor así que espero que, que se escuche bien, y que no se escuche tanto el aire el ruido del aire, pero hace mucho mucho calor bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Eh, hoy toca el turno de Ayurveda y cáncer, así que voy a hablarles un poquito de este tema. Quería contarles que, bueno, no sé, para los que ya saben, eh, ya tengo un pasaje para Argentina. Ya, bueno, ya lo tengo, así que estoy ahí un poco con el tema mudanza y con lo que implica. Y estos días estuve invirtiendo mi tiempo en... Eh, porque, bueno... Realmente Ayurveda Mezana nació en Argentina, pero se desarrolló sobre todo en Europa. Un, po en, un poco en Francia, dos años en Francia, y podríamos decir dos años o un año y medio en España. Con lo cual tengo un montón de historias clínicas, ¿sí? Entonces digo, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo, cómo hago para llevar todas estas historias clínicas? Porque no las puedo dejar acá, y, o, o, o tirarlas, o, o cómo hago, ¿no? Un peso importante, ¿no? entonces me las puse a escanear así que estoy hace como cuatro días escaneando historias clínicas escaneando, escaneando, bueno y también como trayendo un poco a la memoria porque la primera historia clínica a Llobeda data del 2017 o sea, han pasado un montón de cosas desde el 2017 por lo menos en mi vida y me imagino que la de ustedes también y me trajo un montón de recuerdos y cosas a la memoria de dónde estaba yo en esa fecha de... ¿Qué estaba haciendo en ese luz? ¿Qué estaba haciendo? ¿Dónde estaba? De los pacientes mismos, porque por ahí yo no me acuerdo los nombres, pero me pasa súper loco que yo veo la historia y ya sé quién es ese paciente. Y es increíble porque tengo, no sé, no sé cuántas... O sea, un tocazo enorme. Imagínense en tanto tiempo los pacientes que tuve, todos estos... podríamos decir cinco años más o menos, ¿sí? Un año en Argentina y todo el resto transcurrió en Francia y transcurrió en, en España. Y bueno, todo esto a mí también me trae mucha. Bueno, es como que me siento un poco eh, entre acá y allá, ¿no? Como que no puedo. Eh, digamos, para los que no saben, yo sabía que tenía que volver a Argentina, pero pensé que lo iba a poder trasladar un poquito más, que no iba a hacer ya. Pensé que iba a poder. Gracias, saludos de Gualeguaychu, qué bueno, qué lindo. Eh, pensé que no iba a ser. Hacer... Ya, pensé que iba a ser dentro de unos meses, ¿no? O que lo venía postergando. Pero bueno, es ahora, tiene que ser ahora. Y entonces me pasa como... Una parte de mí no se quiere ir, y menos de esta forma, como... No, no no quiero irme ya, digamos. Y todo lo que implica una mudanza de este estilo, chicos. O sea, es re, uno acumula un montón de cosas y tengo un montón de cosas. y wow, muy fuerte, así que estoy viviendo momentos muy fuertes, les pido disculpas porque por ahí los vivos están cada vez más lentos o cada vez más espaciados pero bueno, todo tiene que ver con esta situación que me está pasando a mí particularmente en este momento y que finalmente voy a estar en Argentina en septiembre, con lo cual todavía me queda un tiempo acá eh, además de bueno, responsabilidades con respecto a los cursos con respecto a, los, a la atención con pacientes, digamos, con las, mis actividades normales en el medio de toda esta mudanza, ¿no? Bien, así que bueno, eso. Eh, por otro lado, contarles. muy Urano en Tauro, saludos de Entre Ríos, por algo se hará eso, qué lindo tu camino, bien vaya. Bueno, gracias. Yo no me acuerdo mucho de Urano, porque yo estudio un poquito más astrología médica, pero sí me hice mi carta astrológica occidental. Dori, claro, Dori, cómo no me acordás acordar de vos, Doris, más vale. <risa> eh, no me acuerdo mucho, pero sí sé que Urano es como un planeta que, bueno, algo, algo así. Como muy loco, con muchos cambios, mucha revolución, pero bueno, no sé si me querés contar un poco más. Hola, Georgi, hola, corazón, hola, Nacho. Bueno, gracias a todos los que están ahí, gracias. Bueno. Por el momento me tengo que ir. Yo siento que no es un para siempre. Yo siento que es... Eh... Ah, bien. Urano está activo y trae cambios y sorpresas de modo repentino. Bien, yo me acordaba algo así de Urano. Qué bueno. Bueno, gracias. Será Urano. Da a saber dónde está mi carta. Yo no me acuerdo en este momento dónde está Urano. Bueno. Eh, también les quería contar que están los cursos de Ayurveda como, alimentación, de, como camino para la autocuración y alimentación consciente... Que ya estaban con un 35% de descuento y decidimos hacer otro descuento más. Así que si estás interesado en estudiar algo de esto, eh, también puedes escribirme. Bueno, aparentemente, Urano está en el Nodo norte, así que es para tu evolución. Bien, mira vos, <risas> qué bueno. Bueno, yo, yo entiendo que es un rellamado, porque aparte, a mí hace dos meses me empezó a pasar. Mirá, en este momento somos 22 personas, y esto es constantemente, todo el tiempo, 11, 22, 33, 44 y 55, así que todo el tiempo, así que bueno, y después hay alguien que me dice para Sagitario la vida es un viaje, bueno sí, Sagitario a fondo, pero es re loco esto porque es como, bueno no sé, es muy... Es muy es, es una, una especie de división porque es un poco, estoy allá y un poco, no voy a poder dejar de estar acá tampoco, ¿no? es como después de todas las cosas vividas yo encontré mi grupo álmico acá en España, o sea, ¿cómo voy a dejarlo ahora? no lo puedo dejar así nomás o sea, no lo voy a dejar, ¿me explico? es algo que te pasa y cuando te pasa te sucede algo así eh, este es un cambio muy muy importante en tu vida, así que bueno Voy a estar, yo no sé cómo, ni de qué forma, todavía no lo tengo ideado, pero algo va a surgir para poder hacer estos viajes más, más seguidos. Bueno, eh, están los cursos, así que cualquier cosa me avisan, están con re buenos descuentos, así que aprovechenlos. Unos de Ayurveda, para estudiar Ayurveda, para poder aplicarlo a tu vida. <ríe> me necesitan en Argentina. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Yo quiero hacer cosas en vivo ahora. Siempre empecé haciendo todo online. Y ahora quiero salir un poco más a lo, a lo vivo, si se puede, ojalá, me encantaría. Más conexión con lo humano, más, más conocer, hacer más red todavía. Ya vengo hace varios años haciendo red y ahora quiero hacer más red, quiero seguir haciendo red. Porque me, me, me gusta mucho esa parte, hacer red. Así que bueno, amigos por allá, amigos por acá, red en todos lados, del, compartiendo esta misma energía y esta misma resonancia, así que bueno, ayudándonos todos en este camino. Y en este proceso, eh, los cursos Ayurveda es un curso básico de Ayurveda, pero dura cuatro meses, así que no es tan básico. Hola Marian, ¿cómo estás, Marian? Gracias por estar ahí. Eh, y uno de alimentación consciente. Son dos cursos que para mí están muy buenos, sobre todo acá están tus raíces. Bueno, yo me estoy re perdiendo con lo que les estoy contando por todos sus mensajitos. Ay, ah, me dicen que estaría bueno continuar con la charla sobre numerología, sí, pero saben que este chico el, con el que yo contacté, eh, voy a tratar de contactarlo de vuelta, es un divino, es un amor, pero ahora está haciendo un re viaje por México y no sé si va a poder, pero lo voy a contactar nuevamente, vamos a ver qué me dice. Porque la verdad es que este chico me ayudó un montón con esto que les cuento de los números que se me empezaron a aparecer a mí, él realmente fue una bueno, una guía, ¿no? porque yo no sabía bien a quién preguntarle así que le pregunté a él bastante vamos a, vamos a ver si, si podemos concretarlo como que en este momento también estoy focalizada mucho en este tema de la mudanza en unas clases que tengo que dar eh, bueno, llega todo un temita como les dije hace cinco días que estoy escaneando historias clínicas hoy terminé eh, bueno, todo muy movilizante y, y trabajo además, ¿no? Como para poder mudarme bien así que bueno eh, si quieren info a los cursos me dicen y bueno y ahora ya que estamos acá vamos a empezar a hablar de ayurveda y cáncer eh, hay mucha gente me, me hicieron un montón de preguntas vi todos sus comentarios algunas personas me preguntaron por ayurveda y la niñez algunos por, me preguntaron por eh, la menopausia me han preguntado por hipotiroidismo me preguntaron por eh, qué más bueno varios temas me preguntaron eh, ah, anorexia, y bulimia. Bien. Hay algo que quiero que sepan, así ya cerramos esta duda, y es que Ayurveda en realidad quiere decir sabiduría de vida, ciencia de vida, con lo cual es para todos. No es para un solo grupo de personas. Es para todos. A la única persona que yo le diría, no venga a verme, es alguien que tiene una emergencia, que está teniendo una urgencia. Una urgencia sería, me estoy infartando en este momento. Me estoy, estoy teniendo una CV en este momento, estoy entrando en deshidratación, estoy en fallo renal, estoy en fallo hepático, estoy en una urgencia, tuve un accidente en un coche. Digo, eso es una urgencia, no vengas a ver a un médico a ¿bien? En ese, en ese caso, no vengas. Para todo lo demás, realmente podés ir a ver a un médico a Yurveda. Podés ir a verlo si sos niño, si sos adulto, si estás embarazada, si sos lactante, eh, si sos anciano lo puedes grabar si sos eh, todo, lo que sea, ¿sí? Porque quiere decir sabiduría de vida. Con lo cual, la Ayurveda te enseña que vos entiendas mejor tu biología para poder aplicarla en tu cuerpo y que estés mejor y funciones mejor. Entonces, Ayurveda funciona para todo, ¿sí? Funciona para... Es una ciencia que está muy conectada con nuestra biología, ¿sí? Entonces la podemos usar en cualquier momento de eh, nuestra vida, no hay una contraindicación de hacer ayurveda, ¿sí? Quizás de alguna planta en particular, en niños, o en embarazadas, o situaciones especiales. Pero no ayurveda, ayurveda no es solo plantas, me explico, es la sabiduría de vida, ¿sí? Entonces eso está bueno que lo sepamos. Bien, por otro lado, vamos a empezar entonces con cáncer, ¿bien? Que era la duda. Los tumores, para que aquellos que no saben, son... Eh, a ver, es como que la, las células de nuestro cuerpo en dos años nosotros tenemos un cuerpo nuevo ¿sí? ¿cómo hacemos para en dos años tener completamente un cuerpo nuevo? porque nuestras células continuamente se están replicando o sea, continuamente se están dividiendo para que haya una división celular y de una célula se hagan dos células tiene que haber una eh, replicación del ADN de la célula además de todos las organelas, de todo se divide todo en dos, ¿no? pero hay una replicación del ADN también en esa replicación del ADN pueden haber errores o sea, imagínense esto continuamente todo el tiempo, hay errores y cuando tu sistema inmune está bajo y no lo sensa ese error eh, empieza a replicarse en otras células y ese error quizás lleva una transformación en un gen que se pone maligno podríamos decir, entonces la célula empieza a hacer lo que quiere ¿Sí? una célula tumoral es una célula que no tiene en cuenta el resto del organismo. Ella solo quiere comer y, y no importa el ser que la habita, ¿sí? el, digamos, no importa la persona donde está alojada. ¿no? no se da cuenta que si el ser muere, ella muere. ¿bien? No hay no hay, es como que no hay comunicación, deja haber comunicación con el, cuerpo, con el resto del cuerpo. O sea que básicamente... Todos alguna vez pudimos haber generado una mal, una, un error en la, en la replicación del ADN, pero la persona que manifiesta un tumor es una persona que en primera instancia tiene su sistema inmune bajo, ¿bien? El sistema de defensas es lo que está bajo porque no censó el error, no vio que esa célula estaba errada, ¿bien? Eso es un primer puntito. Ahora... Hay muchas personas que, eh, bueno, no las juzgo, o sea, esto tiene que ver con nuestro sistema de médico y, y todas las cosas que nos han implantado de ideas y, y, y, y cuestiones de ese estilo, ¿bien? Pero, suponete que tenés un tumor, vas al médico y te dicen, tenés que hacer este tratamiento, que ¿okay? básicamente cuando uno va a un médico convencional, el tratamiento puede ser quirúrgico o puede ser con quimioterapia o puede ser con radioterapia. En general, esos son los tratamientos, ¿bien? O las tres, o una, o dos, o, o eso, ¿bien? Eh, el médico en realidad lo que va a hacer es un estadio, una evaluación de ese tumor, o sea, en qué estadio está, eh, cuál es el nivel de agresividad de ese tumor, etcétera, etcétera, etcétera, ¿bien? Pero como nosotros no estamos formados, generalmente los médicos no estamos formados en alimentación, no sabemos que es importante la alimentación, ¿bien? Pero es muy importante. Entonces vos podés hacer un tratamiento médico convencional, pero si vos lo acompañás de una buena alimentación, vas a tener resultados distintos a que si no lo haces, ¿bien? Inclusive si decidís no hacer tratamiento médico convencional, ¿ok? Eso también está bueno que lo sepamos. A ver, hay estudios sobre lo que voy a hablar ahora, hay muchísimos estudios, solo que no somos todos los que lo sabemos. Por qué? Porque esto no se enseña en las universidades, ¿ok? Y tampoco lo saben los oncólogos. Y esto, este tema que tiene la medicina, que es de separar y dividir tanto las especialidades. Entonces, si yo tengo un tumor no puedo ir a ver un médico general y que me vea ve, o observar. Tengo que ir al oncólogo, ¿no? Es como eso va a ser un, es un pro y un contra. Bien. Entonces, de lo que voy a hablar ahora hay un montón de estudios, ¿ok? Los tumores generalmente consumen eh, glucosa, ¿sí? Los tumores se alimentan de glucosa, pero nuestro organismo también se alimenta de glucosa, ¿ok? Lo que pasa es que lo importante es evitar aquellos alimentos que elevan mucho la glucemia en sangre, ¿sí? Yo tengo que evitar aquellos alimentos que, con índices glucémicos muy altos que hacen que la glucemia se eleve demasiado. O sea... Los alimentos refinados, los alimentos azucarados y envasados, que generalmente tienen azúcar, esos alimentos son los que yo debería evitar. Cuando yo tengo un tumor, sí. Y cuando tengo cuando soy sano, también, porque no son, yo son alimentos que yo llamo veneno, ¿Sí? son alimentos veneno, porque activan una cascada metabólica que en el cuerpo al final, a largo plazo y crónicamente.. Al final termina siendo un veneno, ¿sí? Un, un sistema de defensas débil es un sistema de defensas que le han pasado cosas Porque normalmente el sistema de defensas va a estar bien, no tiene por qué estar mal Nuestro cuerpo es perfecto, es una máquina perfecta Si hay algo que está fallando en nuestro cuerpo es porque hay algo que estamos haciendo mal Eso que estamos haciendo mal muchas veces tiene que ver con nuestro estilo de vida con nuestra alimentación, donde está incluido nuestro estilo de vida y también sobre lo que pensamos y sentimos ¿Sí? la mente, cada vez que arroja un pensamiento emite también una emoción, que la estamos sintiendo eh, con lo cual eso también tiene que ver sobre todo en el sistema de defensas hablando netamente entonces, yo voy a evitar aquellos alimentos que tengan elevados altos índices glucémicos por ejemplo, refinados, ultraprocesados porque en los envasados la mayoría, casi que todo tiene azúcar que la puedo ver como jarabe alta fructosa, jarabe alta glucosa, glucosa, eh, sacarosa, hay un montón de, de nombres para, que, para hablar de glucosa, ¿sí? Pero, si yo tengo un tumor, eviten eso, ¿sí? Eviten esos alimentos. También hay ciertos alimentos que tienen más índices glucémicos, ¿no? Por ejemplo, las papas, o sea, los alimentos que tienen almidón, ¿no? El arroz blanco, las pastas blancas, las papas, ¿sí? En las papas fritas, cuando yo pongo a cocinar mucho un alimento, por ejemplo una pasta, la cocino mucho, eso también aumenta más el índice glucémico. Con lo cual, si voy a comprar una pasta, tengo que elegir una que sea más bien eh, de grano entero y al dente. ¿Bien? Lo mismo para el arroz. Un arroz integral al dente, sino ¿sí? No muy pasado, porque eso aumenta mucho el índice glucémico. ¿Bien? Eh, otra cosa que aumenta, o sea, una cosa que va a aumentar el índice glucémico justamente es la cocción, ¿bien? Y el tipo de alimento, ¿ok? Eh, bien, hasta ahí vamos. Hasta ahí vamos bien, bárbaro. Por ahí hay dudas, ¿alguien quiere que haga un parate o sigo? Bueno, eso por un lado. Si alguien quiere hacer una preguntita, me la dejan ahí donde dice pregunta, así es más fácil. Eh, bien, entonces, vamos a evitar esos alimentos de altos índices glucémicos para justamente no generar un medio propicio en donde el tumor se va a alimentar, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es que él se muera de hambre. Además, estos alimentos que tienen altos índices glucémicos en el metabolismo de ese alimento lo que van a hacer es acidificar la sangre y en un medio ácido el tumor está chocho y regocijante y en un, en un medio alcalino el tumor no está tan chocho. Entonces nosotros tenemos que llevarlo a un medio más alcalino. ¿Bien? Eso también es importante. Entonces voy a buscar alimentos que me alcalinicen más mi, eh, digamos, la sangre, la alcalinicen más que aquellos que, que la acidifiquen. ¿Cuáles son aquellos alimentos que alcalinizan? Eso tiene que ver con el metabolismo, ¿sí? Cuando yo ingiero un alimento, pasa por todo el tubo digestivo, es procesado, se chiquitito, lo absorbo, y una vez que lo absorbo, mi cuerpo decide qué hacer con él, ¿sí? Si va a reserva, si va a ser utilizado como energía, si va a ser transformado en grasa, o sea, ¿qué es lo que va a pasar con ese alimento? Todo eso es lo que se llama metabolismo, ¿bien? Entonces, hay ciertos alimentos que acidifican cuando estamos digamos, en el metabolismo van a acidificar ¿cuáles son aquellos alimentos que van a tender a acidificar? bueno, los de alto índice glucénico y los alimentos de origen animal son más acidificantes que los alimentos de origen vegetal igual hay algunas excepciones de alimentos de origen vegetal ya vimos las papas o por ejemplo cuando las cocciones son muy altas o por ejemplo la quinoa inflada o el maíz inflado que tiene eh, o los pochoclos, ¿sí? los pororos, los, eh, los popcorns eh, como se lo somete a altas temperaturas Eso hace que eleve el índice glucémico ¿Bien? Y no está bueno ¿Bien? Entonces, los alimentos de origen animal Me guste o no me guste A nuestro cuerpo lo acidifican sí. Me guste o no me guste Y ya sea de una vaca feliz o de una vaca no feliz ¿Ok? O sea que esos alimentos Deberíamos evitarlos hay estudios, les comento para que googleen, porque ese estudio lo van a encontrar seguro, se llama Estudio de China. En ese estudio, eh, es como el primer gran estudio en donde se vio que las carnes de muy mala calidad, ¿sí? vamos a hablar de embutidos, de carnes de, que son de feedlot, de animales que no pastorearon, que no se movieron, sobre todo esas carnes, y ahora voy a explicar por qué, son muy eh, contraproducentes y pueden generar tumores. ¿okay? Busquen, googleen, Estudio de China. Entonces, eso por un lado, ¿bien? Ahora hablemos de las grasas. ¿Sí? Nosotros, eh, digamos, en términos generales tenemos tres tipos de mmm, nutrientes, ¿sí? Que nos dan... tres tipos de nutrientes que nos dan caloría, o sea, que nos dan energía. Que serían los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, ¿ok? Ya hablé de los hidratos de carbono al hablar de los índices glucémicos... Las proteínas, entraría todo lo que es proteína de origen animal o de origen vegetal. Dentro de las proteínas de origen vegetal, las que más proteína van a tener son las legumbres. Las legumbres serían los porotos, los garbanzos, las lentejas, el tofu, el tempé. Los frutos secos tienen un poco de proteína también. Las verduras también tienen, lo que pasa que en menor cantidad. Los cereales también tienen proteínas. Bien proteínas de origen vegetal que son más acidificantes, por ejemplo, tenemos a los porotos y a los, a los garbanzos esas son las que son más acidificantes, pero no son tan acidificantes como las proteínas de origen animal, y tampoco tienen altos índices glucémicos como eh, la miel o el azúcar blanco, ¿sí? que tienen índices glucémicos muy muy altos ¿sí? hasta ahí me siguen bien entonces, voy a hacer un parate que acá veo una pregunta y les voy a seguir hablando sobre grasas, ¿sí? Eh, bueno, acá me están, me, me están preguntando de cosas que no son de cáncer, del tema de hoy. Tratemos de hacer preguntas del tema de hoy, ¿sí? Porque si no yo me disperso. no es que tengo problemas en contestarle su pregunta. Eh, de última, si al final... Que a tiempo les contesto esa pregunta Pero tratemos de hacer preguntas del tema de hoy Así yo me centro un poquito más en este tema Y no me voy por las ramas eh, Grasas Bien, el animal tiene grasas Nosotros tenemos grasas en nuestra carne No somos solo músculo <risa> Tenemos grasa, el animal le pasa lo mismo Bien. Entonces, el animal Que pastorea, que se mueve Y que come eh, Su alimento, no come granos O sea, come lo que pastorea Tiene una grasa el animal que no se mueve y que come grano tiene otro tipo de grasa, ¿bien? La grasa del animal que no se mueve es blanca y es muy inflamatoria, o sea, en el cuerpo va a tener la tendencia de... Mmm, es como que tiene omega 6, ¿sí? Nosotros tenemos eh, dos ácidos grasos esenciales, que son el omega 3 y el omega 6. Bien, cuando el omega 6 proviene de esta carne de no pastoreo, ¿sí? Que es de carne de feedlot, Tiende a la inflamación, tiende a aumentar esa cascada inflamatoria Inflamación es sinónimo de enfermedad Cuando la carne es de pastoreo es de mejor calidad, ¿sí? sería mejor, sería mejor, más indicado Pero igualmente acidifica el medio, ¿bien? O sea, es mejor que la otra, pero igualmente acidifica el medio O sea que te está propiciando un medio ácido para que tu tumor esté ahí viviendo y re, re feliz ¿Ok? entonces, nos, otro problemita con el tema de los omega 6 y eh, los omega 3 los alimentos alcalinos chicos to, si yo nombré los otros los, los alcalinos son justamente lo contrario verduras, frutas sobre todo verduras y frutas algas, eh, fermentos germinados las legumbres también lo que pasa es que hay algunas legumbres que son más acidificantes que son las que les, les nombré y los frutos secos también Bien, pero las más las que son más alcalinas son las frutas y las verduras ¿Y en forma de qué? De fruta y verdura No cociéndolas 500 horas Porque eso ya va a ser Que sea eh, Digamos, va a elevar probablemente los índices glucémicos Si eleva el índice glucémico Se va a tender a acidificar también ¿Bien? O sea, por eso también lo crudo es más Es, es mejor si podemos consumir más alimentos crudos Bien pues el alimento crudo además tiene enzimas, ¿sí? tiene alimentos, es un alimento que está más vivo, entonces es más fácil de digerir. Y si yo tengo una buena digestión, estoy profis, propiciando una buena eh, flora bacteriana en mi intestino y además, por ende, un buen sistema inmune. Entonces, eso sería otro tema para hablar porque es muy interesante, pero bueno, no lo podemos abarcar todo hoy. Entonces, cuando el consumo de omega 6 es mayor que el de omega 3 Que es lo que sucede normalmente Porque omega 6 están en los productos de origen animal En el sésamo, en el girasol ¿bien? Y los omega 3 están en, el chía, en la chía, en el lino y en algunos pescados azules ¿bien? Generalmente nosotros consumimos más omega 6 que omega 3 Y ahí entramos en problemas porque eso tiende más a la cascada de inflamación entonces deberíamos consumir en una relación 1-1, o sea, lo mismo de omega 6 y lo mismo de omega 3, para que no entre en esa cascada de inflamación que, que es sin ánimo de enfermedad. ¿bien? Entonces, más chía y más lino. ¿Cómo las puedo consumir? En su aceite, siempre en crudo, primera presión al frío, o las semillas molidas, o puedo ponerlas en remojo, las y al perdón a la chía y el tejido, lino. Las pongo en remojo y las como con el agua de remojo, ¿sí? Son dos semillas que yo las voy a comer con el agua de remojo. Bien. Esas son las grasas. Son muy importantes las grasas. Pero las grasas, cuando yo hago la fritanga, ¿sí? Pongo a freír papas fritas, eh, me pongo, bueno, voy a freír cualquier cosa, ¿sí? Pongo aceite a freír. Cuando el aceite eh, eh, va a altas temperaturas, ¿sí?, se empieza como a poner eh, ¿cómo decirlo? se empieza a deteriorar y ese aceite también es muy inflamatorio para el cuerpo, con lo cual tampoco recomiendo mucho ese alimento. Si vos vas a hacer un salteado, usa mejor aceite de coco, que el aceite de coco tolera mejor las altas temperaturas y el aceite de primera presión en frío, ya sea de oliva, de sésamo, de girasol o del aceite que quieras, lo usas pero en frío, ¿bien? Eh, bien, entonces, acá es muy importante que consumas alimentos reales de buena calidad Y básicamente van a tener que ser mayoritariamente, o en lo, si, no es, si no es posible todo, de origen vegetal ¿sí? Porque siempre lo estoy diciendo esto, lo de origen vegetal tiene fitoquímicos Yo les hablé de las contras, de las cosas que tenemos que evitar pero los fitoquímicos son esas moléculas que están dentro de los alimentos de origen vegetal, porque fitos de planta, que encima de nutrirnos no nos ayudan en eh, nos ayudan en, en nuestra salud ¿sí? el fitoquímico es como que yo me estoy tomando un medicamento todos los días, y me lo estoy tomando con la comida ¿sí? me ayuda en mi salud bien. voy a nombrar ejemplos eh, por ejemplo, tumores de páncreas, de páncreas no, de próstata, ¿bien? Hay fitoquímicos en las semillas de calabaza, en el tomate, sobre todo en las salsas de tomate, que son muy buenos para este tipo de tumor, por ejemplo. ¿Solamente tendré que comer eso? No, más verdura, más fruta, o sea, más alimentos de origen vegetal, más alimento real, menos procesado, menos refinado, menos cocinado y menos alimento de origen animal cuando digo alimento de origen animal me estoy refiriendo a todo yogur, queso, todo bien, pensemos en la industria láctea no les hable de la leche pero si quieren pensémoslo. pensemos en la industria láctea primero que la proteína de origen animal fue lo primero que les dije al principio la proteína de origen animal esa es significante te guste o no te guste Bien, te guste o no te guste la proteína de origen animal, es asignificante. Entonces, ¿la vas a consumir o no la vas a consumir? Y vas a intentar no consumirla, porque es asignificante, ¿ok? Entonces, el yogur tiene proteína de origen animal, ¿sí? Porque deriva de la leche. Y la leche tiene proteína de origen animal. Bien. Ahora, la industria de láctea es un mundo, chicos. Es un mundo. Eh... Si yo hablara de una leche, de un animal que lo mismo, que pastorea, es libre, lo tratan bien y le respetan los ciclos de reproducción y por ende de eh, producción láctea, ¿sí? Hablando de un animal ideal, igualmente ese animal, si me estoy refiriendo a una vaca, esa leche tiene una composición química que es para un ternero, no para un humano. Esto parece muy tonto. A mí cuando me, me, daban, me decían esto, yo decía, ay, pero esto es flaco, qué tonto, ¿no? O sea, como... Pero es la realidad, chicos. Nosotros, el bebé no aumenta de peso como el bebé o el humano, ¿no? No aumenta de peso de la misma forma que un ternero. Somos distintos biológicamente. Somos muy distintos. Nuestro peso es diferente. Somos distintos. No tenemos, no tenemos la misma biología. Con lo cual, se corta, me están diciendo. ¿Se escucha mal? ¿O me escuchan bien ustedes? Bueno ¿Me dicen si se escucha bien o mal? Bueno, sigo Porque no me están diciendo nada Bien Con lo cual Ya de por sí es un alimento Que realmente tú no necesitas Hay una industria láctea Atrás de todo eso Que te hizo creer que tú lo necesitas pero tú no necesitas la leche de un ternero, ¿bien? No está, no, no, no lo necesitas, ¿ok? La leche, si ustedes empiezan a mirar las etiquetas, está metida en absolutamente todo. Todo tiene leche. Todo tiene trigo, todo tiene leche, todo tiene huevo y todo tiene azúcar y sal. Entonces, fíjense lo que están consumiendo, porque está en todo. Entonces, yo quiero comer más sano. Lo primero que yo debería hacer es alejarme de toda esa industria, porque ahí hay mucho veneno, nos meten veneno por todos lados, conservantes, colorantes, eh, eh, realzadores del sabor, nos meten ahí, ahí hay veneno, ok, entonces miremos las etiquetas y evitemosla. o sea, si tiene etiqueta, tratemos de que no, mejor no, ¿sí? ¿Y cómo reemplazamos la leche? Esas son preguntas muy interesantes, y esto tiene que ver en, en cuántas creencias nos metieron en la cabeza. ¿Por qué yo tengo que reemplazar un alimento que de entrada no necesito? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que reemplazar un alimento que no necesito? ¿Vos necesitas acaso la leche de un ternero para sobrevivir, para vivir, para tener un cuerpo sano? No. ¿Por qué los nutricionistas te las dan? Porque, ay chicos, esto es muy amplio. ¿Por qué un médico no sabe de nutrición? ¿Por qué un médico no sabe de nutrición? ¿Por qué a un médico no nos da nutrición? Yo sin embargo tuve otorrino, dermatología, cirugía, psiquiatría, tuve psicología, tuve... Eh, a ver qué más, tuve traumatología, tuve ginecología, tuve obstetricia, tuve medicina general, tuve medicina clínica. Tuve pediatría, digo, ¿y por qué no tuve nutrición en la currícula? porque Y no soy yo la única, digo, los médicos no tenemos nutrición. ¿Por qué? Porque el médico no está para, no le sirve al sistema, lamentablemente, empecemos a darnos cuenta de esto, con esto yo no quiero ni alarmar, ni hacer que se pongan tristes, ni, ni perjudicar a nadie, a mí no. Es abrir un poco más la cabeza, ¿no? Es como empezar a darnos cuenta dónde estamos parados y qué tipo de medicina vamos a elegir, ¿bien? Cuando vas a un médico convencional que no estudió nutrición, no sabe de nutrición, eso lo tenés que tener claro. No lo sabe porque no está en su currícula, no porque es un malo y no lo estudió, es porque no está en su currícula, ¿bien? Estamos re de acuerdo, la persona que me está hablando de nutrición, que debería darse desde el colegio primario, sí. Pero lo que pasa acá es más importante, Acá viene la primera pregunta ¿Quién avala o quién está bancando las universidades médicas? Y yo te tengo la respuesta El que banca una universidad médica es la farmacéutica Porque los médicos de lo único que conocemos Médicos convencionales y que no estudiamos otra cosa No en mi caso, por suerte Pero los que salimos de la universidad y nos metimos en un hospital público a hacer residencia No conocemos otra cosa ¿Por qué? Porque el que está bancando eso son las farmacéuticas eh, Que son los tratamientos que los médicos sabemos dar O sea, ah, te lo resuelvo con este fármaco Y eh, las cirugías, ¿sí? Farmacéuticas, cirugías y estudios Hay que hacer estudio por todos lados Para que el sistema se nutra, ¿bien? Pero si yo te mando al verdulero Primero que te, te ayudo a sanar si sí, te mando al verdurero, te mando a hacer actividad física y a meditar, vos ya sanás conmigo. Ya no me sirve al sistema. Yo no te di ni una sola pastilla, quizás ni siquiera te pedí un estudio. Y no volvés porque ya estás sano, imagínate, al sistema no le sirve. ¿Bien? Entonces, hay que pensar... Es muy cruel, pero es la verdad. ¿Sí? Y lo digo yo, eh, bueno, a ver, acá podemos hacer un debate con otros médicos... Pero yo estuve eh, recontra en el sistema, ¿sí? En el sistema público, en el sistema privado, en el sistema de emergencias, en el sistema de obras sociales, en el sistema de obras sociales. O sea, en todos estos sistemas hay un chanchullo tremendo. Y no me da miedo decirlo, porque la verdad, ¿bien? <ríe> y yo por suerte pude salir de todo eso, pero el que está ahí metido... Tela, tela, porque, bueno, cada uno igual decide lo que, dónde tiene que estar, ¿bien? Y cada uno tiene un camino que no tiene por qué ser igual al, al del otro, ¿bien? Pero esto es lo que sucede, entonces, si un médico no sabe nutrición es porque no le es funcional al sistema, ¿bien? Entonces, eh, eso es muy importante, ¿bien? No sé en qué me quedé con respecto a tumores, pero bueno, la idea de este vivo es que nos demos cuenta de lo importante de la nutrición. ¿Sí? Yo me puedo sanar de un tumor. Y hay bibliografía, chicos, hay bibliografía. Que los médicos no lo sepan, no es que no existe. Hay muchísima bibliografía, muchísimos estudios donde se ven estas cosas. ¿Sí? Donde, donde se ven estas cosas. Entonces, busquen. Porque nosotros podemos sanar con alimentos. Nosotros podemos sanar con alimento, podemos no enfermar, podemos tener un sistema fuerte. Y acá la persona que me está preguntando, ¿cómo empezamos? Hacer el curso conmigo, alimentación consciente, corazón, hazlo, haz el curso, por algo empezá, buscá bibliografía, busquen, porque no puedo... Ah, no, pero esto es lo que me, me ofrece la góndola del supermercado, entonces a mí no me queda otra que comprarla. No, chicos, a ver, los que están acá... Supongo que ya saben que el planeta está evolucionando y pasando a quinta dimensión. Y con esa dimensión, nosotros los humanos que estamos habitando en ella. Si yo me quedo con lo que el sistema me ofrece, ¿a qué dimensión estoy pasando? Si yo estoy creando la realidad, no estoy creando la realidad. Si simplemente estoy aceptando lo que me están ofreciendo y no veo más nada. Chicos, por favor, yo también pude haberme quedado en el sistema... Eh, en el sistema médico convencional porque ese sistema está todo hecho está todo armado, te abren las puertas por todos lados tenés trabajo seguro tienes un sueldo, hay todo fijo está genial pero yo decidí salir de ese sistema nosotros somos los creadores de nuestra realidad entonces vos no, no te pueden vender algo solo porque está en la góndola del supermercado vos sos un ser pensante y sos un ser que tiene la capacidad de elegir entonces elegí. elegir desde tu conocimiento. Eso es alimentación consciente. Es elegir. Che, estoy comiendo esto. Tiene basura. Sé que tiene basura. Pero bueno, estoy concientizándome de esto. Estoy eligiendo a conciencia esta basura. No porque está en la góndola y no sé cómo... ¿Bien? Porque también en la góndola tenés frutas y verduras. Entonces por qué no las elegís? Si están ahí en la góndola. ¿Bien? Entonces... De esto se trata. La quinta dimensión no es que vamos a estar en otro planeta, en otro mundo, sin gobernantes, sin gente mala, sin gente... Vas a ser todo luz, todo bondad y amor. No, no, no es, sin tu, es sin tu dedicación y tu esfuerzo. En el sentido de... Es una, esto estamos en una evolución. Entonces, si nosotros no somos los que despertamos, ¿quiénes son los que van a crear la nueva realidad? Si tú sigues esperando el sistema médico convencional que alguien te hable de alimentación saludable, pues eres tú la que está confundida, no el sistema, ¿me explico? Porque el sistema ya está armado así. Nosotros somos los encargados de co-crear una nueva realidad. No la vamos a co-crear haciendo exactamente lo mismo que veníamos haciendo antes. Esa no es la forma de co-crear. Co-creamos, che, esto, este sistema no me gusta, ¿qué puedo hacer yo para modificarlo? Bueno, en la elección, ¿para qué voy a seguir comiendo carne si yo ya sé que a este pobre animal lo matan, lo torturan, lo tratan mal, encima no me nutre, encima me, me hace enfermar, digo, ¿para qué voy a seguir comiéndolo? No. Con esto no quiero decir que si vos comés carne ya está todo mal, no quiero decir eso, pero tomemos conciencia, somos nosotros los responsables del cambio, no, me engano. Me engano no tiene la culpa de que este sistema fue redondo y todo el mundo se lo compró. No tiene la culpa. Los que vamos a co-crear la nueva realidad somos nosotros. Somos nosotros, ¿bien? Acá había una pregunta. Y si comimos basura 40 años, ¿estamos a tiempo de cambiar y sanar? ¡Claro que estás a tiempo! Porque esta máquina es perfecta. ¡Es perfecta! Y todo lo que la Tierra te da es perfecto para esta máquina. Ahora, nos inventaron otras cosas y nosotros las compramos. No nos sintamos mal porque nos, nos engañaron. Porque nosotros compramos eso. Entonces, tomemos conciencia y empecemos a elegir. Eh, empecemos a elegir desde otro lugar. ¿Bien? Acá mi paciente. ¡Ay, Caro! Totalmente gracias a Flor, soy vegana hace más de dos años. ¡Vamos, Caro! <risa> Vamos, bien no importa, a ver, más allá de la etiqueta vegano, vegetariano, más allá de la etiqueta lo importante acá es tomar conciencia sí, es tomar conciencia no te compres, tomar conciencia a ver, estamos pasando por un momento súper importante sí, súper importante el momento en el cual está la tierra en este momento eh, nosotros tenemos que hacer dos cambios no esperemos que las cosas cambien nosotros tenemos que cambiar, sí. Desde desde, ¿a dónde decido atenderme? ¿Qué decido comprar? ¿Con quién decido juntarme? Eh, ¿Cómo decido tirar la basura? ¿Qué decido poner en mi piel? Todo, digamos, todo es, eh, todas son decisiones que te llevan, te alejan a este camino espiritual o te van estancando, digamos, o vas ascendiendo. Es, son elecciones, ni bien ni mal, ¿eh? Acá no hay nada ni malo ni bueno realmente. Pero, bueno, como mi función es simplemente mostrarte esto, que vos conozcas esto, porque... Claro, yo en algún momento dije, bueno, yo voy a estar hablando de algo que ya todo el mundo habla. Digamos, esto está en todos lados. Chicos, realmente, googlean y está en todos lados. O sea, no, no, yo no digo nada nuevo. Pero, una vez estando en un supermercado, vi cómo un hombre gastó una barbaridad de dinero en lácteos, en yogurcitos y postrecitos para sus hijos, en galletitas Oreo y esas marcas. Y gastó una barbaridad de dinero y no llevó nada de alimento. Ese muchacho no llevó ni una fruta ni una verdura, no llevó nada de alimento, llevó chuches para los niños. Y ahí es cuando digo, no, pará, por más que hablemos, ahí sigue habiendo gente que no lo sabe. Y si... No, una mínima semilla de lo que yo te puedo contar hoy, a vos te llega, para mí ya es suficiente, bien, para mí ya es suficiente porque vos por lo menos ahora vas a comprar a conciencia, entonces no te gastes dinerales en basura, ¿a quién le vas a echar la culpa si vos te compras la basura que te están vendiendo? A nadie, seamos responsables porque somos nosotros los que estamos decidiendo alimentarnos en eso, entonces ni me vengas con que ser regalo es caro, porque esa no me la compro. No me vengas con eso. Comprá más sano. vas a ver cómo te nutrís mejor. Cómo necesitas menos alimento. Lo económico que es. Y que encima no enfermas Porque llega el invierno y estás tipi cucú. No tenés un moco, no tenés una tos. Estás divino. Vas bien, vas bien de cuerpo todos los días. Tenés energía. Dormís bien. Digo. ¿Bien? Entonces... Eh, es más económico, encima, encima es más económico, no, que es más caro, ¿más caro para quién? Claro, si te compras todo lo vegano envasado, seguramente que es más caro, pero estamos entrando en la misma, no es que te tenés que comprarlo envasado, el queso vegano, el chorizo vegano, no, fruta, verdura, semilla, frutos secos, cereales enteros, legumbres, alguna alga, a especias, a especias súper importantes, es eso chicos, todo eso que acabo de nombrar, está lleno de fitoquímicos, ¿cómo no te vas a sanar? a eso le agregas actividad física, y le agregas meditación y te sanás de un cáncer de, lo que es de una diabetes del colesterol alto, de presión alta, de sobrepeso de obesidad, de una artritis de una, de una artrosis de fibromialgia de insomnio, de depresión digo, hay un montón de enfermedades de las que te podés sanar de problemas digestivos, obviamente, ni hablar de problemas digestivos. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Que, la, que el sistema de salud cambie? No, chicos, va a cambiar seguramente, va a cambiar porque esto ya es... La lucha ganó, la, la lucha ganó, o sea que obviamente que este sistema se cae y viene uno nuevo, más copado. Pero no esperen eso, porque no sé cuánto va a tardar eso bien, no esperen eso, ahora me cambio a ustedes son ustedes los dueños de su alacena no Mercadona o Día o Super Carrefour no son ellos los dueños son ustedes, o sea, ustedes elijan que decidan tener su alacena bien ¿qué especies recomendarse aparte de la cúrcuma? todas, a ver, los voy a hacer muy sintética y muy resumida todo lo que viene de origen vegetal que no esté tocado por el hombre, o sea, que no esté procesado por el hombre, todo es muy positivo si lo introducís en tu alimentación. Todo. El hombre, lamentablemente, mete la pata. Mete la pata porque quizás en algún momento de nuestras vidas, o de la historia de la humanidad, pasamos hambre. Sí, yo creo que viene todo por este lado. Hemos pasado hambre, no hemos tenido que comer... Eh, y la industria, bueno, en realidad quiso buscar una solución a eso, pero bueno, después se fue pasando lo que pasa actualmente, ¿bien? Yo es lo que yo siento y lo que creo que ha pasado, pero mm, nosotros somos los responsables. Ahora sí, voy a contestar esta pregunta que no tiene que ver con cáncer, pero si hay alguna pregunta de cáncer puntual, a alguien que me la quiera hacer, la hacemos, ¿bien? A ver, esta pregunta. Si el cuerpo pide alimentos como papa o arroz, ¿es porque tenemos una flora bacteriana no benefactora? Bien. A ver, la papa y el arroz realmente no es que sean malos, ¿sí? Eh, no son, a ver, la papa puede ser un poco inflamatoria, ¿sí? El arroz blanco obviamente no está bueno, pero el arroz, no sé, yamaní o un arroz negro, un arroz rojo, son alimentos muy buenos. Eh, creo que tu pregunta tiene que ver con si te pide mucho dulce. ¿sí? Puede ser que tu flora no esté bien, ¿sí? puede, ser, puede ser que hayan cándidas, puede ser que la digestión no esté bien, puede ser que no estés comiendo bien o que estés comiendo alimentos que te den mucha ansiedad o que luego te empiezan a pedir estos, estos tipos de alimentos refinados, blancos. Que tienen muchos hidratos de carbono y otros índices glucémicos. Puede ser un conjunto de esas cosas, no solo las flora pero puede ser, es probable. Sigo que hayan cambios. Bueno, a ver, yo creo que estamos bien. Eh, no veo preguntas. Voy a mirar ahí de rojito. No veo preguntas, pero... Esta chica me pregunta, claro, pero ¿cómo hacemos para empezar a salirnos del sistema al menos de manera gradual? Bueno, vos puedes salir, a ver, ¿cómo lo explico esto? En realidad, dentro del sistema, vos también tenés opción, vos también tenés la verdulería, digo, o sea, dentro del sistema existe la verdulería y existe la dietética, o sea, no es salirte del sistema, ¿sí? Puedes tener tu huerta, eso sería otra, otra, otra cosa muy interesante, pero digo, no es que vos te tenés que salir del sistema para comer sano realmente no ¿Sí? no tenés que salir del sistema para comer sano simplemente tenés que cambiar el lugar donde estás comprando bien, de lo que vas a tener que salir esto todas las personas que realmente hacen cambios en su alimentación, experimentan cambios acá porque en realidad los temas están acá, no están en el afuera están acá los cambios que vos vas a experimentar van a ser acá no en el afuera, no, porque... Me... Es acá. Esto es, esto es lo más importante que vos vas a cambiar cuando cambies la alimentación. Esto. Y se va a ver reflejado en tu afuera. ¿Bien? Bueno, yo no estoy viendo más preguntas... Si les parece bien, vamos a cortar acá, vamos a cortar acá porque no... Hay alguien que me dice, gracias, gracias, este video llegó en un momento justo para mí, bueno, gracias Ceci, eh, sí, espero que te haya servido. Eh, ayúdenme a compartir, ayúdenme si sirvió este vivo. Eh, la idea es que justamente empecemos como, vamos, a despertar, vamos, dejemos de culpar el sistema, dejemos de sentirnos engañados, cancelemos todo eso porque no somos engañados... Había desconocimiento y de ignorancia, ahora llega la, la, la, el conocimiento ¿Qué vamos a hacer con ese conocimiento, ¿sí? Sencillamente, pero dejemos de culpar y meternos en cosas raras, porque realmente nosotros somos los responsables y los dueños de nuestra vida. Somos los creadores de esta película, somos los creadores de este papel, este rol, este personaje. Somos los que estamos creando momento a momento esta película. No hay culpas, ¿ok? no hay culpas, empecemos a tomar cambios positivos para nuestra salud, para nuestro bienestar este positivo, esto que está mejor va a ayudar a que nosotros empecemos a iluminar todo nuestro alrededor eh, y, y esto va a traer un bienestar en tu vida y en todo tu alrededor por más que al principio pueda haber un caos obviamente porque estás tomando decisiones y cada vez que tomas decisiones no esperes una tranquilidad, me estoy haciendo la plancha porque eso no es así. Tomás decisiones, hay cambio, hay un poco de conflicto, hay un poco de caos. Es normal, salgan de la zona de confort, porque claro, si yo estoy acá sentadita en la silla y todo el día así, en la zona de confort, no voy a, no voy a lograr desde ese lugar ninguna cosa distinta a la que vengo logrando. Entonces, animémonos, demos ese salto y veamos qué pasa. ¿Bien? Así que bueno, gracias, gracias a todos sus mensajitos preciosos Muchas gracias Muchas, muchas gracias Voy a ver la última, una preguntita que anda por acá Bueno, esta la vamos a, a preguntar A responder, ¿se puede suplantar la quimio? Eh, a ver, ¿qué, ¿cómo te respondo esta pregunta? Como dije al principio La medicina occidental ofrece como tratamientos la cirugía los medicamentos que serían la quimio y en el caso de los tumores la radioterapia esos son los, los tratamientos que ofrece la medicina convencional ¿existen otros tratamientos? sí, existen es más, te voy a decir algo si tú, digamos, si tú estás en una situación de, de, de un tumor yo te aconsejo que tú hagas otras cosas como mínimo cambiar la alimentación y luego otras cosas, porque en realidad tu cuerpo te está hablando y no habla español. Habla enfermedad o síntoma. Entonces tu cuerpo a través de esa enfermedad te está diciendo algo. Si vos le das quimio, ponele que te salió todo bien y lo mataste. Pero por algún otro lado va a pasar algo, porque el cuerpo en realidad se está comunicando y vos no le estás dando no le estás dando bola. La quimio no va a la raíz del problema. Y la quimio tiene efectos adversos. ¿sí? Suplementar... Eh, no sé si es la palabra de suplementar, vos puedes, si quieres y vas a elegir quimioterapia, también puedes ayudar y acompañar a tu cuerpo, porque va a, a vivenciar cosas, a través de la alimentación, a través de la actividad física, a través de la meditación y otras terapias que te van a ayudar realmente a ir más en profundidad a la, a la, a la raíz del problema. ¿Sí? Entonces, recomiendo ampliamente que no te agarres solo del, de los tratamientos convencionales. Si quieres hacerlos, hacelos. Pero recomiendo que también hagas cosas conjuntas porque te van a ayudar y te van a ayudar a resolver realmente el problema de base. ¿sí? Bueno, gente preciosa, espero que haya quedado bien, claro, y un abrazo enorme y que tengan un precioso, precioso tiempo. Chau, chau.